Muy buenos días a todas y todos los presentes. Siendo las nueve de la mañana con seis minutos, del día de hoy jueves 8 de diciembre del año 2022, damos inicio a la cuarta sesión solemne de Cabildo, de esta Administración Municipal con motivo de la entrega del Premio Municipal de Derechos Humanos, edición año 2022. Como primer punto del orden del día, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, procedo a pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Enrique Francisco Galindo Ceballos. Presente, secretario. Regidora de mayoría relativa, Elodia Gutiérrez Estrada. Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Regidor Arturo Ramos Medellín. Regidor... Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Regidora María Eugenia Castro Anguiano. Regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Regidor Alejandro Casillas Torres. Regidora Tania González Pardo. Regidor Elías Gerrael Pesina Rodríguez. Regidora Marta Horta Rodríguez. Presente. Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Presente, secretario. Síndico Maribel Moine Loredo. Presente. Se hace de su conocimiento que en la Secretaría General se recibió oficio el regidor José Ángel Ara García, justificando su inasistencia a esta sesión. Asimismo, se informa que se encuentra reunido el quórum necesario que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 38 en su parte aplicable y 39 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, para celebrar esta cuarta sesión solemne de Cabildo. En esta sesión solemne de Cabildo, doy cuenta que nos distinguen con su presencia los siguientes invitados. Maestro Jesús Monjaraz Ávila, en representación de la licenciada, licenciada Giovanna Isel Argüelles Moreno, presidenta de la comisión estatal de derechos humanos de San Luis Potosí, licenciado Erika García Campos, ganadora del premio municipal de derechos humanos, licenciado Irma Martínez Nieto, mención honorífica dentro del premio municipal de derechos humanos, licenciado Andrés Castilla-Castro, en representación de la Asociación Civil Amigos Potosinos, en la lucha contra el SIDA, reconocimiento con mención honorífica dentro del Premio Municipal de Derechos Humanos. Licenciado Jorge Andrés López Espinosa, Coordinador Municipal de Derechos Humanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Como segundo punto del orden del día, cedo el uso de la palabra al Presidente Municipal,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 Declaro legalmente instalada esta sesión solemne de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. Adelante, secretario. Muchas gracias, señor presidente. Doy cuenta que se encuentra con nosotros el regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. Como tercer punto del orden del día, tenemos la semblanza de la licenciada Erika García Campos ganadora del Premio Municipal de Derechos Humanos, edición año 2022, a cargo de la regidora Elodia Gutiérrez Estrada, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Gracias, señor, Gracias, señor secretario. Buenos días, integrantes del Cabildo, invitados, con su venia, señor presidente. El día de hoy estamos reunidos de acuerdo con el marco internacional de los derechos humanos, que como es ya sabido y desconocimiento, desde el año pasado debe entregarse el Premio Municipal de Derechos Humanos, Elianol Roosevelt. Quiero agradecer a cada una de las personas participantes, así como a los finalistas, Amigos Potosinos en lucha con, contra el sida e Irma Martínez Nieto por su, por su eh, participación y por supuesto a la ganadora del premio en este año 2022, Erika García Campos. Ella es originaria de la capital, cuenta con una licenciatura en pedagogía y una maestría en educación. Desde que inició sus prácticas profesionales, consistían en la observación y en el apoyo a los maestros, comenzó su inquietud para desarrollar una metodología de la enseñanza por la educación. En casa de sus padres, principia a impartir las clases de regularización a niñas y a niños de escasos recursos económicos, así como a organizar sus primeros campamentos educativos de verano, que se llaman grandes genios, en la cual tuvo apoyo de su equipo para el desarrollo de dichas actividades. Durante la pandemia se utilizó la nueva modalidad de educación a distancia, misma que no ayudaba mucho a los niños y a las niñas, razón por la cual varios padres de familia contactaron a Erika a fin de regularizar a sus hijas y a sus hijos, llegando a tener de todos los grados de diferentes escuelas que contaban con los conocimientos básicos para poder realizar estas tareas. Al paso del tiempo, más padres de familias se fueron enterando de la escuelita, como le llamaban ellos, en donde junto con sus compañeras, no solo impartieron los conocimientos sino que también valores, tradiciones y costumbres esto con el fin de motivarlos a seguir estudiando, ya que las niñas y los niños carecían de hábitos y no mostraban interés por la escuela. De esta manera, inicia formalmente su proyecto de regularización, realizándolo en su domicilio particular con propios recursos y que ésta se encuentra localizada en la Colonia Tercera Grande. Ahí, en esta colonia, existe un gran índice de población, marginación y muchas carencias, por lo, que, por lo tanto, adicciones a sustancias, alcoholismo en niñas y niños y adolescentes también. El objetivo es poder dotar de herramientas de aprendizaje a toda esta comunidad infantil. En la actualidad, Está impartiendo clases de español, matemáticas, inglés, nutrición, manualidades, promoviendo también actividades culturales y de tradición, sobre todo los valores de la familia. Y realiza actividades recreativas de interés para los menores, como los campamentos de verano antes mencionados. Además de estas actividades, la clase de música no podía faltar lo cual llegan a formar el coro de las niñas y niños, titulado Alma de Cristo Kid. Por lo anterior, Erika quiere continuar con el apoyo a su comunidad, ya que el entorno en donde están creciendo sus hijos, considera que toda persona igual que ellos, sin importar su, su nivel socioeconómico, tienen derecho a recibir una educación de calidad, apoyando a desarrollar sus habilidades de tal forma que sean competentes y puedan salir a lo largo de su vida formando grandes seres humanos. Previendo en esta eh, eh, posibilidad de que los niñas y las niñas caigan en esta eh, drogadicción, delincuencia y alcoholismo, es por eso que trabaja de esta forma para prevenir y poder sacar adelante toda esta comunidad infantil. De esta forma sencilla y humilde, y de acuerdo a sus habilidades y posibilidades, Erika y su equipo de trabajo realizan esta importante labor de fomentar los derechos humanos en las niñas y los niños de la capital del sí Es cuanto, gracias. Agradecemos la intervención de la regidora Elodia Gutiérrez Estrada. Doy cuenta de la incorporación a esta sesión del regidor Elías Israel Pesina Rodríguez. Y como cuarto punto del orden del día, damos paso a la entrega del Premio Municipal de Derechos Humanos, edición año 2022, que en esta ocasión el cabildo ha determinado otorgar a la licenciada Erika García Campos. Asimismo, se hace entrega de reconocimiento por menciones honoríficas a la licenciada Irma Martínez Nieto, y a la Asociación Civil Amigos Potosinos en la Lucha contra el SIDA, representados por el licenciado Andrés Costilla Castro. Les pido a todos los presentes, por favor, ponerse de pie y les solicito al presidente municipal que haga entrega de estos reconocimientos, acompañado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Yo regreso en 14. No, yo soy aquí en Javier. sí Solicitamos a todos los presentes ocupar sus lugares. Como quinto punto del orden del día, damos paso a la intervención de la licenciada Erika García Campos, ganadora del Premio Municipal de Derechos Humanos, edición año 2022. Muy buenos días, tengan todos los aquí presentes. El día de hoy agradezco la oportunidad de poder participar para el Premio Municipal de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, edición 2022, en el cual logré dar a conocer mi labor en defensa de uno de sus principales derechos humanos, que es la educación. De forma que a través de este trabajo, el cual no solo está enfocado al aprendizaje de nuevos conocimientos, sino que también tenemos el objetivo de poder dotar de herramientas de aprendizaje, para desarrollar una educación humanista, inclusiva y de excelencia, sin importar el nivel socioeconómico. Me satisface voltear a ver cómo fue el comienzo de este gran proyecto, el cual poco a poco ha ido creciendo y mejorando, pero sobre todo, ver cómo mis niños y niñas van avanzando tanto en lo cognitivo, emocional, como en lo social, donde sus expectativas van tomando un rumbo positivo. Considerando que la educación es la vía para llegar a tener un desarrollo social, económico y cultural en la vida de cada persona, quiero ayudar a mi comunidad, ya que es el entorno donde están creciendo mis hijos. Lo que comencé sola, ahora somos un equipo de trabajo que busca mejorar el derecho a la educación en sus diferentes áreas. Espero que sigamos creciendo para poder ayudar a mis niños y niñas, ya que ellos son la generación del futuro. En cada caída, en cada logro, siempre ha estado mi familia, quienes son mi apoyo incondicional. Gracias a mis padres por ser mi pilar más fuerte, lo que, lo que ahora he logrado es parte del gran esfuerzo que en algún momento ellos realizaron para que yo tuviera una educación, su tiempo, su paciencia, el inculcarme valores… pero sobre todo la confianza que han puesto en mí. A mi esposo, la persona que motiva mis ideas, mi, mi preparación y me brinda seguridad para seguir escalando. A mis hijos, por ser el motivo de ser mejor y darme la valentía para afrontar mis miedos. A mis hermanos, quienes han estado en los momentos buenos y malos y son cómplices de mis proyectos y siempre los apoyan. A mi hermana Berenice, gracias por ser parte de esta etapa de mi vida, en donde nos ha dado la oportunidad de crecer como personas, de ayudar a nuestros niños y niñas y lo mucho que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. A mis amigas Cecilia y Claudia, por ser mis compañeras de esta gran experiencia y promover la educación de una forma diferente. A los maestros que, han, que, han unido, que se han unido a esta labor, compartiendo y brindando su enseñanza, fortaleciendo las habilidades de nuestros educandos en sus diferentes áreas. Al maestro David, al maestro Eligio, la maestra Alejandra y la maestra Marcela. A mis suegros, a mis familiares, a los padres de familia de mis alumnos que confían en mí y muestran de muchas formas su apoyo donde se ha logrado beneficiar a muchos niños y niñas de la zona. Le agradezco a la Comisión de Derechos Humanos y al Honorable Cabildo por permitirme esta oportunidad de dar a conocer nuestras distintas labores en las cuales no lucramos con las necesidades de las personas, al contrario, estamos promoviendo los derechos humanos. Me despido con esta frase de Don Bosco que dice así, para ejercer una influencia benéfica entre los niños, es indispensable participar en sus alegrías. Gracias. Agradecemos la intervención de nuestra galardonada. Como sexto punto del orden del día, tenemos el mensaje que nos comparte el presidente municipal, maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos. Muchas gracias, buenos días a todas las regidoras, a los regidores, a los síndicos, secretario, muy buenos días, a los medios de comunicación y particularmente a Erika García Campos. Muchas felicidades, Erika, a Irma Martínez Nieto, muchas felicidades, Irma, y Andrés Costilla, muchas felicidades, Andrés. Al representante de la presidenta de la comisión, muchas gracias Jesús, dale nuestros saludos a la maestra. A Jorge Andrés, muchas gracias Jorge Andrés también por estar aquí. Es un día muy importante. El año pasado que la Comisión de Cabildo de Derechos Humanos, presidida por la regidora eh, Yoyis, como la decimos todos, Yoyis, nos planteó que no pasara desapercibido el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Hizo un trabajo fuerte en compañía de los regidores y regidores que integran esta comisión, para darle forma y consistencia a esta forma de conmemorar, de recordar el Día de los Derechos Humanos. Y lo eh, enmarcaron en, el, en, el, en la trayectoria y vida de Leonor Roosevelt que era muy importante, una gran luchadora de los derechos humanos… Eh, bautizada por Truman como la primera dama del mundo por todo el altruismo que hizo en favor de la humanidad y de los que más necesitaban en, en aquel entonces y que ahora también sucede en nuestro planeta. Qué mejor que este, que este premio se haya entregado a Erika, no porque el trabajo de Irma y de Andrés haya sido menor, sino porque hemos estado dedicando este gobierno a la protección de niños, niñas y adolescentes. Creo que esto es muy importante decirlo. Por un lado, trabaja el Sistema Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, el Cimpina, que sesionó apenas esta semana. Por otro lado, los regidores, las regidoras han focalizado el esfuerzo a la protección de nuestra niñez y hoy el, este reconocimiento, esta presea que se entrega a Erika García, confirma nuestra vocación de protección a esta franja de población que necesita mucha atención de parte de los gobiernos y que desde el gobierno municipal lo estamos haciendo. Coincide, porque es realmente una coincidencia, el premio se determinó eh, hace unas semanas, una semana, y en esta semana el gobierno municipal precisamente recibe un premio internacional también por focalizar un esfuerzo en niños, niñas, adolescentes y madres solteras, es el desarrollo económico con inclusión y nuestro, y nuestro foco de atención fue exactamente ello, trabajar para incluir en eh, programas de emprendedurismo a niños, niñas y adolescentes y mujeres vulnerables. Así que me parece que hoy debe ser un gran día para el municipio de San Luis Potosí, hoy la entrega de esta presea a Erika García Campos, a quien felicito ampliamente, le exhorto a que sigamos en este camino y desde luego eh, con el respaldo íntegro completo pleno del gobierno municipal para las acciones que hacen en beneficio de la niñez de la niñez potosina no dejo de lado felicitar a Irma también por su trabajo por su esfuerzo Irma enhorabuena bienvenida este reconocimiento se, también se hace con mucho de mucho corazón por el trabajo que, ha, que, que haces te conozco bien y sé que eres una gran luchadora en pro de los derechos humanos y lo hago igual expresamente abierto por Andrés, mi amigo, a quien conozco. Sé de tu calidad humana, Andrés, de tu lucha y que estés hoy aquí con nosotros también recibiendo esta mención honorífica, es digno de orgullo para todos y para todas las potosinas. Enhorabuena para todos, felicito nuevamente a la Comisión de Regidores y Regidoras del Cabildo por, por el premio por esta segunda entrega y por el esfuerzo que hacen para encontrar a los mejores exponentes para ser reconocidos en el marco del cabildo. Muchísimas gracias, gracias regidoras y regidores. Agradecemos el mensaje de nuestro Presidente Municipal y como séptimo punto del orden del día y toda vez que han sido agotadas la agenda de esta sesión, le cedo el uso de la voz al Presidente Municipal, para la clausura de la misma. Muchas gracias y la verdad, teniendo una sesión solemne muy, muy emotiva, muy bonita, trascendental sin lugar a dudas, doy eh, con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y habiéndose agotado los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión solemne de Cabildo, siendo las 9 horas con 32 minutos de este día 8 de diciembre del año 2022. Adelante, secretario. Gracias, señor presidente. Se levanta la sesión.